Una vez que hemos realizado una consulta web, podemos hacer la misma consulta, trasladarla a la sección de vídeos. En este caso, pulsando las herramientas de búsqueda, vamos a poder filtrar por la ubicación, solamente páginas en español, páginas en el país en el que hacemos la consulta o en toda la web, por la duración, cortos, medianos o vídeos largos de más de 20 minutos, fecha de publicación y eh, tres eh, filtros más que son interesantes. Uno es el de calidad que nos permite filtrar por alta calidad otro, el que nos permite buscar eh, videos subtitulados y el de origen que nos permitiría buscar en una fuente concreta. Este último el de, la, el de origen se desactiva cuando marcamos algún filtro de calidad o de subtítulos si eliminamos el filtro de calidad, vemos que vuelve a aparecer el origen. Eh, este filtro de origen es contextual y, de hecho, si cambiamos la consulta, por ejemplo, hacemos una consulta sobre el incendio al paraíso, vamos a ver que ahora nos aparecen sitios en Chile como Cooperativa CL, Univision, Terra CL que no nos aparecían antes cuando estábamos haciendo la consulta sobre Antonio Berni, donde veíamos, por ejemplo, el canal Educar. Una vez elegido el vídeo, ya a partir de ahí, sencillamente, vamos visualizando aquellos que nos puedan interesar.